dos kilómetros y ya llevamos dos hostias tú, que has salvado de milagro ¿eh? de milagro si venga, que vamos a enganchar seguro y sobre todo lo importante no caerse es. y mira, disfrutar de esos paisajes esas nubes esa salida de sol, grande, va que ya estamos en marcha, sale, grande, hostia, qué nervios tú, venga, va. vamos, vamos, vamos. Y andamos en mordor loco. No sé. El que soy <risa> ¿Tú me ves o no? Hostia, porque yo por el retrovisor no te veo, ¿eh? Madre mía. O sea, niebla que ves a tres metros. Uh. Hostia, suerte que ahora vamos solos, intentando pillar un grupo porque ir aquí a rueda es casi hasta más peligroso. Y aquí por detrás. Pues se nos ha juntado el tren de la bruja. Eso sí, no nos da un relevo ni Dios. tú. <risa> el momento, hay que ponerse la gafa a la boca, el cerro de la vela Y. ¡Vamos, vamos, vamos! Ahora me quedan mucho porque estamos haciendo asfalto, solo estamos dados. Y entonces, ¡ah, ¡Vamos ya! Y no me paro. ¡Apaco! ¡Vamos allá! ¡Venga! Cuidado aquí, ramas por los dos lados. Vale, vale, vale, vale. Oh, un poco más y nos lo comemos, ¿eh? Hostia, estaba ahí Luquita detrás de un árbol que no sé si estaba grabando haciendo cruising y digo, hostia, que nos lo comemos. Bueno, le vamos ya. Vamos, vamos, vamos. Venga, venga, venga. Vale. Y como tengo el culo pequeño... Ahí está. Bien, bien, bien. Guapo esto, ¿eh? Guapo. Uf, muy chulo. Mira, mira qué niebla. Venga. Vamos, vamos, vamos. Venga, venga, venga. Vamos para allá. Venga, aquí le daremos un poquito, ¿vale? momento del día que desaparece la niebla, Buah, qué vistas. ¡Brutal! ¿Qué te parece? He pagado cinco pavos para que quiten la niebla tú. Oh, mira, mira, puertecillo, primero del día, pero con premio arriba. ¿Qué tal va? ¿Sale? Bien, ya está bien, bien. Apurada bien. <risa> Vale, aquí estamos arriba ya y a la bajadita, sobre todo si está húmeda la carretera. Okay a no patinar. Estamos en mitad de un rampote que se caga la perra. Mira, mira qué piedra. Por aquí vamos dándole lo que podemos, pero esto parece el angliru, tú. Y la peña por aquí... Míralos, míralos. ¡Vamos! Grande, grande, muy bien, sale. Hostia, parece ranglino esto, eh. Grande, grande. Y mira, mira ahí en la curva, más peña todavía. ¡Vamos, Ali! ¡Vamos, vamos, venga, vamos Ali! ¡Vamos, ¡Vamos, ¡Vamos, venga ¡Vamos, ¡Vamos, ¡Vamos, ¡Hostia santa! ¡Flipa! ¡Ay! Grande, sale, grande. Qué pasada. Cuidado que Que me voy para abajo. Vale, vale. Ahora que no se nos vaya la olla con los ánimos, ¿sabes? No, no, hay que contar. Bien, bien, bien. ¡Mira, mira, mira! ¡Oh! ¿Mira esto ya? Nos lo llevamos para casa, tú. ¡Hostia! Uh, ¡Increíble las vistas! ¡Buah! ¡Pasada guapa, eh! Uh. ¡Madre mía! Te hace olvidarte de... de que vas a acalambrado ya. Así que bien, bien, bien. Venga. Un pedal. Otro pedal. Otro pedal, otro pedal. Llevamos ya kilómetros 97 ¿eh? y llevamos como una hora sin grabar nada. ¿Sabéis por qué, no? Pues por esto. La madre que nos parió. Cada uno buscando entre los matorrales si se puede. ¡Que hasta uh, ¡Que hasta el rabo, eh! ¡Hostia! ¿Decías que había mucho asfalto? Toma. Toma asfalto. Bueno, vaya, es el final. Y mira, a pensar que nosotros vamos puteados y los demás también. Muy bien, muy bien. Venga. A cada sitio que vas te pegas una doctorada que no veas, eh. Yo te te lo digo, chaleta de verdad. ¡Saleta! ¡Saleta! ¡Saleta! ¡Saleta! ¡Saleta! ¡Saleta! ¡Saleta! ¡Saleta! ¡Saleta! ¡Saleta! ¡Saleta! ¡Grandes! ¡Mírala! ¡Me va a reventar, hija puta! ¡Grandes, jefes! Gracias, eh. ¡Vamos! Gracias, gracias. Sí, lento, ¡Vamos sí. para allá! Venga! Ya es ciclable, dice, hijo puta. Ay ay, ay, ay, ay. Venga, va. Ahora ya recta final, eh. Pero, sí, sí. Pero, ¿sí, sí. Ya? Bueno, esta vez camina todo Dios. No solo yo, o sea, todo el mundo. Todos, todos, no, no. Yo cada, cada rato estoy intentando. Y soy de las que más aguanta encima de la bici y por la arena, ¿eh? Totalmente. Sí, sí, pues lo que me cuesta es seguirte. Muy bien, muy bien. Se nota que deberes hechos. Y mira, mira, si está todo el mundo ahí desmontado. Que parece que, que nos estamos pegando un paseo por la playa, loco. no te gusta sentarte o qué? No. ¿Qué ha pasado, loco? Es que estoy en una nueva modalidad. Ah, vale. ¿La sin sillín? La del sin sillín. Creo que voy a ganarla hoy. Without sillín. Muy, Muy bien. bien. Ánimo, eh. Venga, gracias. Venga. Llegas aquí te encuentras de todo, tú.